implementando a partir del año 2008 el plan todos los chicos en la red que es un plan de implementación de los modelos uno a uno en todas las escuelas primarias de la provincia de san luis y en el año 2004 comenzamos una fuerte capacitación docente para incluir a todos los docentes de la provincia de todos los niveles en un plan de capacitación del uso de las tics en el aula una vez que habíamos capacitado ya cerca del 50% de los docentes empezamos a implementar este plan uno a uno y comenzamos con muy pocas escuelas porque nuestra idea era este, saber si la tecnología ayuda al aprendizaje de los chicos, porque el objetivo principal de este plan es mejorar la calidad educativa y nosotros entendemos la calidad educativa con un un mayor aprendizaje por parte de los chicos en las disciplinas fundamentales, que son lengua, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. Hicimos tres grupos de escuelas, en una que la llamamos el grupo Saturación, fue el grupo de escuelas que les entregamos una, una compu a cada uno de los chicos y también a su docente, otro segundo grupo de escuelas que solo tenían el laboratorio en, las, en, en la sala de computación. Y un tercer grupo que nosotros lo llamamos grupo testigo, que bueno no tenían ni la sala de computación ni las compus. Bueno, los resultados realmente fueron impresionantes en el, en el nivel de aprendizaje que, que lograron los chicos. Esto nos motivó y nos alentó muchísimo a ampliar este plan, a todas las escuelas primarias. Les entregamos, como te decía, la computadora a tanto al docente como al chico. Tenemos la figura del mentor, que es una persona con perfil docente, cuya tarea es el asesoramiento pedagógico del uso de las TICs en el aula. Tenemos un mentor por escuela. Bueno, la provincia de San Luis se caracteriza por tener el 50% de sus escuelas son rurales. Entonces, con muy poca matrícula. Entonces ahí decidimos que un mentor podía atender más de tres o cuatro escuelas. Bueno, sí, la dinámica ólica cambió muchísimo. Eh, los chicos son nativos digitales, aprendieron el uso de la computadora en horas, no te digo en días, en horas, porque nosotros la entregábamos y a los chicos que nunca habían visto una computadora en escuelas rurales, a las dos horas ya estaban sacando fotos o ya estaban entrando en Internet, que nosotros tenemos ahora es la implementación de las escuelas públicas digitales. Eh, nuestra experiencia en la implementación de todos los chicos en la red nos permitió observar que los chicos eh, adelantaban mucho más el ritmo de aprendizaje de una escuela tradicional, aprendían más rápido, esto nos trajo la dificultad de que los chicos al aprender más rápido perdían mucho tiempo en el aula porque tenían que esperar todo un ciclo lectivo para pasar de grado, entonces empezamos a pensar en una escuela, escuelas no, eh, no graduadas y escuelas personalizadas. Bueno, la diferencia en que es una escuela que no tiene más grados, nosotros tenemos nivel inicial, primario y secundario. El chico no hace primer grado, segundo grado, tercer grado. Él empieza el nivel primario. Cada uno de estos chicos tiene un plan personalizado de clase que está organizado por módulos. Entonces, matemática de primaria tiene 24 módulos, lengua tiene 31 y así sucesivamente. Y el chico va eh, aprendiendo a su propio ritmo y va aprobando módulos. Y estos chicos están organizados por edades. Entonces nosotros tenemos el grupo de 8, el grupo de 9, el grupo de 10. Estos módulos están cargados en esta plataforma digital y cada chico tiene su docente, porque el docente también está, tiene presencia física, está como una guía, y según el tema amerita tener o no una clase magistral para diferentes temas que lo comparten varios chicos.